Hola a, a todos y a todas los que quedamos después de una extensa jornada de, de trabajo, de un foro que abrió a las 9 de la mañana, en las que muchos y muchas estuvimos yendo, viniendo con actividades superpuestas, pero. A lo largo de, de la jornada logramos sostener un, un trabajo de articulación entre tres grupos de trabajo, el Grupo de Trabajo Política Educativa y Derecho a la Educación, el Grupo de Trabajo Artes, Educación y Ciudadanía y el Grupo Educación y Vida en Común. Eh, la verdad que celebramos haber podido organizar algo conjunto, digo, no habíamos tenido tradición de trabajo articulado, un trabajo articulado que además se construyó a lo largo de, de, de esta situación de pandemia, pospandemia, o sea que solo nos conocíamos por, por pantallas, así que... Bueno, una, una alegría haber podido sostener la jornada, poder llegar con una mirada común, con mucho para discutir, con mucho para compartir, pensando en cómo las líneas de trabajo y de investigación y de activismo que cada uno de estos grupos de trabajo desarrolla, creemos que en su articulación probablemente nos permita ir avanzando hacia una perspectiva mucho más integral, compleja sobre el derecho a la educación. La, la propuesta fue llegar a, a este último momento intentando recoger gran parte de las discusiones que se dieron a lo largo de la jornada y poder compartir un, un escrito, un manifiesto por el derecho a la educación que representa en parte las perspectivas aquí compartidas. Como, como todo proceso que involucra a tanta gente, tantos trabajos, tantas cosas que no leímos previamente, fuimos adelantando y compartiendo escritos y la idea ahora es poder proyectarlo en la pantalla de manera de leerlo conjuntamente y poder ver ahí si hay algún desacuerdo para poder transformarlo, si hay algún aporte para sumar, si discutimos algunas estrategias de, de difusión de este manifiesto, que en principio sería compartirlo en los siguientes foros y espacios que vamos a estar compartiendo para buscar suscripciones, para buscar adhesiones a, a esto que estamos organizando conjuntamente y después divulgar en las redes de Claxo y en las redes de nuestros propios grupos de trabajo. Así que, si les parece, podemos leer y, y empezar a, a transformar. Lo que no tenemos posibilidad es de tra que lo tra que transformamos se vea directamente ahí porque no está conectada nuestra computadora con, con la pantalla, pero bueno, digo, mientras vamos leyendo, si hay aportes, los vamos escribiendo y de última los volvemos a hacer, eh, a pasar a un pendrive para volver a ver en su versión definitiva. Bueno, eh, ah, a ver ahora, ahí. No lo puedo agrandar yo, si no lo estoy proyectando ya. Lo tienen que agrandar de allá. ¿Se puede agrandar un poco? Bueno, lo voy leyendo lento en todo caso para que puedan ir siguiéndolo mientras terminan de resolver el problema. No, es que además había quedado un error de ortografía y estábamos corrigiendo eso. Este, bueno, eh, como anticipo Nora, la idea de este manifiesto es poder terminar todas estas horas de intercambio, de análisis, de debate y diálogo en algún documento que exprese eh, parte de lo que hemos ido compartiendo, no solo hoy, también ayer… Este, y de lo que también venimos trabajando en los tres grupos de trabajo y que bueno, es lo que ha aportado a poder armar este documento común que fuimos elaborando en, en estos últimos días, eh, pero que como dijo Nora también, no es una versión cerrada, sino que también podemos eh, enriquecerlo este, o ajustarlo, eh, de tal modo que quede un texto con el que todos y todas nos sintamos cómodos y cómodas. Eh, para luego difundirlo y bueno, y lograr en lo posible algún impacto. Así que bueno, lo voy leyendo entonces. Manifiesto por el derecho a la educación. En Ciudad de México, a los ocho días de junio del año 2022, las y los integrantes de los grupos de trabajo Claxo en Política Educativa y Derecho a la Educación, Artes, Educación y Ciudadanía y Educación y Vida en Común, presentes en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, afirmamos nuestro compromiso con el derecho social a la educación y con el fortalecimiento de la educación pública en todas sus dimensiones como condición necesaria para la construcción del bien común y de sociedades igualitarias, democráticas y soberanas. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la rearticulación de las derechas a nivel global bajo un neoliberalismo y un conservadurismo radicalizados que sostienen discursos y propuestas antiderechos y ponen en jaque a los sistemas públicos de educación en la región. En años recientes hemos observado un retroceso significativo en los procesos de ampliación de derechos que aún con disparidades caracterizaron el ciclo político precedente en América Latina y el despliegue de acciones represivas contra diversos colectivos y activismos comprometidos con el pensamiento crítico, la transformación y la emancipación. Sindicatos, organizaciones y movimientos docentes, estudiantiles, feministas, indígenas, migrantes, ambientales, entre otros. Ayotzinapa expresa una de las caras más crueles de este proceso, nos siguen faltando 43, así como tantas y tantos otros referentes líderes y lideresas sociales que son perseguidas, amenazadas y asesinadas. Este retroceso se agudiza frente a la crisis de la vida que ha expuesto la pandemia. Aquellos grupos históricamente marginalizados dentro de los sistemas educativos han visto afectado su derecho a la educación de modo directo y desproporcionado. Mujeres, estudiantes en condiciones de pobreza, indígenas, migrantes o estudiantes de zonas rurales han sido expulsados de los sistemas educativos públicos en números sin precedentes. La intensificación del trabajo para las y los docentes tuvo y tiene consecuencias de magnitud en nuestros profesores y profesoras, pero tuvo un especial impacto en las mujeres frente a los requerimientos de compatibilizar sus roles de cuidadoras en el hogar con su propio trabajo de enseñar en condiciones inéditas. Esto ha llevado a muchas de ellas a abandonar la profesión y ha afectado de manera particularmente pronunciada su salud física y mental. Manifestamos también nuestra profunda preocupación por una serie de procesos que se vienen desarrollando en el campo educativo, tales como las nuevas dinámicas de control ideológico que se expresan en iniciativas de arremetida contra la educación sexual integral y contra el carácter político de la educación, la privatización de y en la educación, así como las nuevas propuestas del capitalismo de plataformas en el ámbito educativo, la precarización e intensificación del trabajo docente, así como el deterioro en general de las condiciones de trabajo de la mayor parte del magisterio latinoamericano, la expansión de las llamadas pedagogías positivas que plantean lógicas individualizantes para problemas que son sociales y sistémicos sobre la base de la adaptación de las emociones y el esfuerzo individual, la normalización de los currículums en torno de ciertos campos del saber y la exclusión creciente de las ciencias sociales, de los contenidos humanistas y de las artes, así como la negación de la importancia de estos campos del conocimiento y la cultura para la formación de todas las personas. La estandarización de la educación, que se manifiesta tanto en los contenidos bajo la apelación a la ciudadanía global y el emprendedorismo, como en la gravitación creciente de las evaluaciones de escala nacional o internacional en las políticas públicas. El desconocimiento del rol estratégico de las artes y las culturas en la formación de las nuevas generaciones y en la integración pluricultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños la profundización de las desigualdades sociales y educativas que se evidencian en múltiples dimensiones, el financiamiento insuficiente para el sector y la disminución de los recursos públicos, así como las formas en que se asignan que, en no pocas, en no pocas ocasiones, implican su reorientación hacia sectores privados o empresariales. Reafirmamos que la educación es el ámbito de construcción de la vida común y es un derecho humano fundamental y social que debe garantizar el Estado. Con ese horizonte nos pronunciamos por una educación pública, popular, feminista, igualitaria y nuestroamericana. Bueno, al leerlo vi que, como lo descargamos y estuvimos metiendo varias manos, se borraron algunos espacios y estaban pegadas palabras, por supuesto, eso después lo corregiremos este, para la versión final. Más, bueno, los aportes o sugerencias que surjan eh, o, bueno, tal vez quieran debatir o intercambiar sobre algún punto que quizás nos cierre eh, para llegar a una versión que, como decíamos antes, eh, nos, nos deje a todos conformes y a todas conformes. Sí, el… Estaban Elisa, Carmen, allá también levantaron la mano que no llegó a ver yo. No, no, les pedimos si pueden volver a proyectar. ¿Pueden proyectar? Sí, ya lo están haciendo. Ah, ¿Puedo subir hasta el principio el documento, por favor? Ok. Carmen. Pero donde se dice capitalismo de plataformas, eh, de la digitalización en la educación no puede ser más amplio, porque plataformas son solo una cosa, ¿no? Y lo que es la digitalización es algo mucho más amplio, pero si no, pues nada. Sí, nosotros ahí cuando estábamos discutiendo, digo, son dos cosas distintas y podemos seguir agregando lo que querramos. Eh, capitalismo de plataforma, estamos pensando en estos procesos donde las plataformas privadas y las grandes corporaciones se apropian de datos personales, digo, los modos de funcionamiento propios de este nuevo capitalismo vinculado con el Big Data y el manejo de datos la digitalización es otra cosa, la podemos sumar. Solo agrego una cosa y es que eh, cuando, cuando pensamos un poco la extensión, la idea es tratar de que digo, no vamos a lograr hacer entrar todo lo que gustaría decir, con lo cual intentemos sumar cosas eh, que no nos extiendan más de un párrafo más, digo, no, saquemos cosas y sumamos, digo, pensemos como los dos procesos a la vez. Eh, Capitalismo de plataformas también es algo que, que se está planteando bastante en términos de la uberización, de la economía en general, pero también en educación de cuando se empiezan a vender plataformas directas a las familias de oferta educativa este, en esa en esa lógica. Eh, pero después sí podemos pensar en incorporar lo de digitalización, como dijo Nori. Estaba levantando, yo perdón, no veo nada de lejos, pero vos habías levantado primero la mano y después... Ok, ok. Gracias. Yo soy Silvia Fernández, represento aquí el GT Educación y Vida en Común. Y eh, <ríe> nosotros eh, hicimos desde el GT una sugerencia enviada a Sibeli, pero creo que no llegó hasta ustedes. Eh, puedo leer y enviar. <ríe> eh, en la parte final del documento, donde hay una… Una lista de, de nuestras reivindicaciones. También aportaríamos un párrafo, párrafo que sería el siguiente. Uh, frente a las acciones uh, de percepción a los movimientos sociales en la América Latina y la necesaria valorización de los procesos educativos que garanticen las condiciones para construir... La vida en común. Solo eso. En, en el último ítem. Sí, item. lo que sucede es que en realidad lo de las persecuciones está incluido Gracias. en otra parte y luego en el último párrafo se incluyó lo de la construcción en la, de vida en común. A ver si, si les parece que, que está contenido o, o prefieren redactarlo de otro modo. Eh, arriba dice: En años recientes hemos observado un retroceso significativo de los procesos de ampliación de derechos y algunas cosas más, y el despliegue de acciones represivas contra diversos colectivos y activismos comprometidos con el pensamiento crítico, la transformación y la emancipación. Sindicatos, ¿eso te parece que está bien? No se ve, no se ve el... la proyección. Ah, puedes, eh, puedes bajar un poquito. Ahí, ese párrafo. Y abajo, al final, en el, al, al último párrafo. Y aquí agregamos lo de vida en común. Lo, lo separamos porque en una en la primera parte denunciamos y en la última pusimos como el manifiesto en su formato de cierre. Mae. Mae después Jesús. No, lo mío era una cosa breve, pero como formó parte de los debates, de todos los debates, transversalizó los debates en los distintos encuentros, me parece que es algo significativo y además está vinculado a los procesos políticos emancipadores y populares de América Latina que tiene que ver que, digamos, por una educación pública, popular, feminista, igualitaria, y nuestroamericana que si bien lo engloba, pero me parece que sería interesante, no sé qué opinará el resto, si pudiéramos incorporar eh, pluricultural o intercultural, como para enfatizar. Eh, sí. Sí, por supuesto. Lo que no sé, porque acá me estaban diciendo de poner también plurilingüe. Pluricultural me parece que abarca y es más amplio al mismo sí, tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Les parece bien? Sí. Dale. Gracias. Gracias. Eh, perdón, <risa> que vamos al mismo tiempo trabajando. <risa> Jesús. Ah, que, bueno. faltaba multicultural y creo que desde la última exposición que tuvimos eh, me parece contundentemente claro. ¿Pluricultural o multicultural? Pluricultural. Pluri. Listo. <risa> ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno... <risa> Bueno, entonces eh, agregamos eh, estas cuestiones, corregimos esos errores de espacios y lo pasamos a un PDF y bueno, y a circularlo. Ahí también depende del compromiso que todos asumamos para que, esté, que tenga bastante presencia en las redes desde los tres grupos este, de trabajo y bueno, y desde los distintos colectivos. Este, pertenencias que tengamos eh, para tratar de hacer mucho ruido. Les agradecemos y un aplauso para todos y todas y bueno, auguremos una nueva línea de trabajo en común hoy en las mesas compartidas, al menos en las que pude presenciar, se nos superpuso un panel del YT en otro en otro espacio, digo la verdad que, que hay muchas discusiones ¿no? Que, que, que tienen preocupaciones comunes, que tienen perspectivas distintas sobre temas comunes que nos enriquecerían mutuamente. Así que gracias. Y nos bueno, vemos. por lo menos algunas o nos muchos, mañana. seguimos mañana con el foro sobre educación superior, eh, que nos tendrá otra vez de maratón por acá. <risa> Salud.